Esta caja te ayuda a liberarte de todo lo que quieres liberarte. Eh, lo que te regaló tu novio en la primera cita, eh, lo que te obligan a ponerte, eh, horarios que no puedes cumplir eh, y otras cosas de tu vida. y ahí quedan guardados